Mi nombre es Sofía Enciso, vengo de la comunidad de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, al occidente de México. Bueno, la situación que sucede en mi territorio es a partir de la industrialización y de la contaminación del río Santiago, eh, en el cual pues es, es grave. ¿no? Eh, a partir de, de 1969 comienza a, a haber una serie de descargas industriales sobre los cuerpos de agua, lo cual pues provoca una mortandad acelerada para nuestro para nuestro territorio. Eh, bueno, creo que no se pudieron proyectar algunas de las imágenes de lo que estoy hablando, pero voy. Bueno, voy a como tratar de, de platicarlo. Eh, el, el, bueno, el lugar en, en donde estoy es, es, nace el río Santiago, al occidente de México, en la cuenca Chapala, Santiago, eh, de ahí, bueno, hay eh, alrededor de 600 industrias, grandes industrias, Honda, Hershey, IBM, eh, bueno, ya, ahí creo que, creo que ya se ve, eh, y bueno, puede ir como avanzando. Lo que a mí me interesa es que puedan ver, eh, un po hay unas imágenes de cómo era antes nuestro territorio. Eh, nosotros vivimos a, a escasas cuadras de, de lugar y en lo que se ha convertido. Eh, bueno, la, el, les decía yo que hay el, alrededor de 600 industrias Hershey, Honda, IBM este el, incluso ahí se producen los billetes de plástico el Banco de México siendo el segundo corredor industrial más importante del país eh, todo esto pues sin ninguna sin ninguna regulación sin, sin ningún este, sin que sea un delito se comete pues este, este eh, como homicidio a la naturaleza y, y pues después de 40 años pues, eh, eh, comienza a suceder sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios. Eh, también cerca de cerca de lugares donde estamos, bueno está el basurero los laureles que es eh, hasta el primero de hasta el primero de diciembre de Ah, ¿qué se me pasa? Gracias. Ah, disculpa. Bueno, eh, este es una, una toma desde desde arriba de, de la cascada del Salto de Juanacatlán que les decía que pues las poblaciones vivimos alrededor de, de este río, que es el río pues que le ha dado nombre y origen a nuestra comunidad y que esto pues eh, se perdió de una generación a otra, con la generación de mis padres que todavía fueron pescadores, que fueron parte de este territorio y que se ha ido perdiendo conforme ha ido instalándose la industria alrededor de nuestro territorio. O esto era para un poco, es, es la cuenca que les decía yo, la cuenca del río Santiago es la es una de las más importantes del país, es donde está asentada la ciudad de Guadalajara, es el río más largo del país, el río Santiago, que es Lerma Chapala, Santiago. No, pero no sé Que no tiene. Son algunas fotografías de, del mismo lugar que veían antes, pero el cómo, cómo era. este esta, Bueno, hace 100 años y esta fue la última de las tomas en 1970 cuando aún todavía tenía su caudal en buenas condiciones y, y pues cómo se ha ido perdiendo. La siguiente. Eh, bueno, es parte de, de, de la barranca la barranca del río Santiago. La siguiente. Eh, les decía, bueno, aquí solo puse cuatro de, de las grandes industrias, pero les decía que hay alrededor de 600, desde farmacéuticas como laboratorio Roche, eh, hay de, de papel, de, de todo tipo. ¿no? Lo menciono también para pensar en la complejidad de, de la solución, la siguiente… De, de cómo pues el que estén todas revueltas todas las industrias, pues también ha generado que, que sea muy muy complicado el, el que haya una solución. Bueno, si quieren darle más rápido a las siguientes para que haya… Bueno, estas son eh, muchas de las empresas que son extranjeras. La siguiente… Lo, lo que les decía, que hay de eh, manufactureras, minerales, alimenticias, plásticos, industriales, muebleras, alimenticias, etcétera. La siguiente. Eh, bueno, esto es actualmente, la siguiente, ¿cómo, eh, cómo se ha ido dando. Les decía yo que también eh, de, dentro del territorio donde estamos, eh, más o menos, bueno, si yo, si yo estoy en mi casa y camino 300 metros, está el río Santiago, pero si camino en sentido opuesto, está este basurero, que es el basurero Laureles, que hasta el 1 de diciembre del año pasado recibió 5.500 toneladas de basura diarias de la, zona de, de la zona metropolitana de Guadalajara, hasta que los pueblos pues comenzamos desde 2008 una lucha porque se clausurara definitivamente el basurero, y bueno a la par pues también hemos construido una defensa para nuestro para nuestros bosques, para nuestras tierras alrededor de, de, de nuestro río y de nuestro territorio. La siguiente. Este es actualmente el cómo se ve nuestro río, nuestras cascadas bueno, nuestra cascada. Y, y pues es muy triste porque no solo es un problema de que ya no podemos meternos al agua, sino que actualmente es un río que mata. ¿La siguiente? Es un río que, que, es, que ha sido envenenado por todo alrededor de la industria y el crecimiento de la ciudad de Guadalajara, alrededor de nuestras poblaciones, descargando pues toda su mierda sobre nuestro territorio. ¿La siguiente? Bueno, esta es otra foto del basurero Los Laureles, más o menos. Bueno, el tamaño es enorme. Y pues también que todos sus lixiviados, que son como todo esto oscuro, pues corre hacia, hacia nuestro río. La siguiente. Ah, bueno, de, si quieres darle más, para ir más rápido, estas son algunas de las empresas que, que contaminan. Bueno, en, en 2012 se, se hizo dos estudios que hizo la Comisión Estatal del Agua para decir que no existía un problema de contaminación en nuestra comunidad, lo cual pues fue muy grave ya que los resultados del primer estudio que era en relación a la calidad del agua determinaba que existían 1.090 sustancias contaminantes en los cuerpos de agua, 507 toneladas de contaminantes se vertían diariamente y el 94% de las empresas que estaban asentadas en los corredores industriales no estaban cumpliendo con las mismas normas. Eh, aún cuando, cuando nos, los pueblos teníamos durante varios años diciendo que había un problema de enfermedad y de muerte en la población, el Estado se negó a reconocer, y es fecha que aún no reconoce que existe un problema por parte de la industria que contamina nuestros cuerpos y nuestras vidas. Eh, el siguiente. Se hizo, les decía yo, uno de calidad de agua y otro sobre eh, la salud infantil de los niños. Se hizo un estudio de, de qué, qué, qué era lo que estaban padeciendo los niños y lamentablemente se encontró que bueno, es, bueno ahí están eh, ocho metales pesados en nuestras, en, en, en, en bueno en la sangre de los niños. Y, por ejemplo, el benceno estaba en el 96% de los niños a un nivel del 98%. ¿El siguiente? ¿Le pueden dar el siguiente? ¿El, el siguiente? Sí, bueno, eso es como todo lo que lo hemos hecho con la comunidad. Esto es como todo lo que, lo que sucede alrededor de nosotros. De, de esos 41 kilómetros cuadrados que es nuestro municipio. Eh, bueno, el, el siguiente, para platicarles un poco lo que hacemos. Bueno, somos gente de, de la comunidad que hemos crecido y padecido el problema de contaminación y a partir de eso es como nos hemos ido organizando y decimos dejando de ser un pueblo infante, un pueblo sin voz y hemos decidido levantar la voz y decir que no estamos de acuerdo con, con este, este mal llamado progreso, con eh, la, la mortardad de, de, de nuestras generaciones. Y, y pues es por eso que nos hemos ido organizando. Si le pueden dar la siguiente. Eh, bueno, si quieren... Irle dando la siguiente, hemos eh, puesto algunas cosas que para nosotros, pues el levantarnos todos los días y luchar, pues no es un, decimos, no es un hobby, no es porque seamos ecologistas ni seamos ambientalistas, es porque resistimos cotidianamente a, eh, a toda a la imposición, a la muerte que han hecho en nuestra vida y en nuestras familias. Eh, lo, lo hacemos, deci decimos allá… A broma, hasta los huevones resisten, porque resistir el olor a mierda que te despierte todos los días, pues es, pues es mantenerte en, en lucha y, y, y haciendo un cambio. Eh, pues hacemos, decimos, hacemos de todo, hacemos denuncias públicas, hacemos presión política, nos movilizamos, eh, pero sobre todo generamos información, generamos herramientas que nos den una defensa ante esta situación que nos ha pues que, que, que nos ha impuesto eh, no sé bueno llevamos algunos procesos legales y más llevamos bueno, más, más cosas este y bueno al final quien guste le puedo pasar como una sistematización del trabajo que hemos hecho y, y de lo en lo mucho que pues se ha trabajado pero pues sobre todo para nosotros es importante preservar la vida, ahí están nuestros muertos, ahí está nuestra vida y sabemos que no es un camino fácil, como lo dijo la compañera Tere, pues uno se despierta pensando que podrá cambiar las cosas pero se da cuenta que, que es un, un camino difícil, que no ha sido fácil pero que aún así decidimos mm, permanecer y mantener la vida y reproducir la vida todos los días. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Y vamos a continuar con el compañero Claudio González, de la Universidad Federal de Permanduco, Pernambuco, Brasil, perdón. ¿Podríamos proyectar eh, el mapa? Muchas gracias. Hola, buen día a todas, todos y todes. El, el otro mapa, por fa. Y para abrirmos un diálogo, ¿no? pido perdón por mi por nivel básico, básico, pero vamos a eh, buscar una, una ola de transcendencia de comunicación, porque creo que estamos todos involucrados en los mismos problemas y cuestiones. ¿no? Esta grande de un continente, ¿no?, desde, bueno, ahí falta México, ¿no?, y falta otra parte, está incompleto este mapita, pero hay un continuo de problemas que este, estos proyectos desarrollistas vienen implementando a 500 años por ahí, o más. Eh, Mi charla va en la dirección de la geografía, buscando dialogar con las cosmogeografías, ¿no?, de las territorialidades ancestrales y con la necesidad de afirmación radical de la diferencia. ¿Sí? Eh, estamos tratando de una parte de Brasil, Pernambuco, que eh, está al nordeste de Brasil, ¿no? eh, un poco abajo de Ceará y arriba de Bahía, ¿no? es una tirita de, de tierras, ¿no? Pero esta fue una entrada estratégica de la colonización de esta parte nordeste de Brasil. ¿no? Ahí están todos los ingenios. ¿no? El Brasil ya empieza el proceso moderno colonial eh, en, una, en una frente de modernidad. ¿no? Eh, ya fuimos capitalistas muy, muy antes de, otros, de otras partes del continente, ¿no? entonces el capitalismo adentra con mucha fuerza por ahí, en esta parte de Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, Paraíba y por ahí se va, y se va interiorizando, ¿no? al centro y también al norte de Amazonía, y como yo decía las fronteras, las últimas fronteras, pero para el capital no hay últimas fronteras. ¿no? Entonces estoy trayendo acá tres momentos ¿no? en estos 15 minutos, espero un primer momento sobre la humanidad reducida al monólogo un segundo momento da, de la necesidad de las afirmaciones radicales de la diferencia de, de, de geografías ancestrales y por fin no, no menos importante es este, la construcción de cosmogéografías a partir de movimientos de autodemarcación indígenas. Entonces traemos ahí una experiencia que estamos pegados juntos de los Pancararús, ¿eh? un pueblo indígena, eh, en esta parte que después vamos a presentar la cuenca del río San Francisco, que los cristianos de la Iglesia Católica batizó así, pero el, el, este río se llama Opará, ¿no? el grande mar. Y, y ahí bueno, hay varios pueblos indígenas porque se habla que, que en Brasil so hay indígenas en Amazonía pero no, ¿no? en el Nordeste y sobre todo en Pernambuco hay la mayor población de indígenas de, de Brasil y de Nordeste ¿no? hay ahí el pueblo Chucurú, Yorubá, Chocó, Chocó Cariri y bueno y una, una serie de, de pueblos como también los Pancararús ¿no? hay, y de estos todos solamente un, un pueblo detiene su lengua original, que es el pueblo Funio, que habla el, el IAT, ¿no? porque la colonización fue muy masacrante y de mucho exterminio en esta parte, ¿no? es una parte más antigua de, la, de esta presencia portuguesa. Entonces, eh, por ahí que queremos traer algunas reflexiones a partir de experiencias y cómo propone este foro, de pensarnos juntos, como la pregunta principal, inicial, cuáles son los desafíos del pensamiento social latinoamericano, no? como trabajamos también espacios de esperanza y diante de tanta, tanto exterminio, tanto criminalización y, y desaparecimiento de lideranzas, lideresas. Bueno, seguimos ahí. La palabra de uno, este es el significado literal de la palabra monólogo dentro de esta definición es, uno, es un individuo que tiene el poder de hablar sin posibilidad de interacción de los demás participantes ¿no? la idea, esta propuesta de Carlos Walter Porto González la idea de un mismo idioma nacional un mismo sistema de pesos y medidas y una misma religión oficial ¿no? da cuenta del proyecto de homogenización en marcha y en la constitución del estado territorial moderno que por tanto es también colonial en sus fronteras internas entonces hay un proyecto de colonialidad ¿no? eh, que, que adentra de fuera y también hay otro que parte del dentro, ¿no? hay fechas de, de, de iluminación ¿no? de este iluminismo también de dentro de, de, de parte de, de la matriz de este pensamiento moderno colonial, pero Dentro de esta, eh, de esta sociedad del monólogo, ¿quiénes son los narradores de la historia mundial? La historia de la colonización contada desde la perspectiva de un portugués no será la misma que la narrada por una lideresa indígena. A pesar de ello, la historia sigue siendo naturalizada y tratada como algo externo a la sociedad, aunque sea creada por la propia sociedad. Las narraciones históricas contienen una mirada, una ideología. Las historias pueden destruir la dignidad de un pueblo, pero las historias también pueden reparar esta dignidad perdida. Entonces, eh, destacamos este... Desde este, este punto de vista, ¿no? que la privación del acceso a determinados espacios, así como la implementación de estas políticas racistas marginando la población, tiene un, un objetivo central, alimentar el mercado. El capitalismo solo puede expandirse a partir de la explotación de los cuerpos, y ahí queremos llegar en ¿no? una perspectiva dialéctica, partiendo de los cuerpos y llegando también a los cuerpos y la tierra, ¿no? porque no hay separación, eh, por lo que una parte de la población necesita permanecer deshumanizada como objeto de, eh, desechable para servir de alimento al molino del capital. ¿no? Entonces como que una máquina eh, triturando, ¿no? molendo gente, eh, así funciona esta estructura grotesca que se implantó a al menos cinco siglos la historia territorial de Brasil en especial, está marcada por estos 500 años de guerra ininterrupta, porque hay una idea, sobre todo de los científicos y la parte de los intelectuales brasileños, que Brasil es un país hospitalero, ¿no? hospitalario, amigo de todos, y es pacífico, no hay guerra, pero no es verdad. Y, y son varias las guerras, de canudos, cabanos, y, y muchas guerras, y, y todavía sigue habiendo guerras. ¿no? Al hablar de modo de producción capitalista, Horacio Araoz destaca que en el nuevo milenio, en su fase senil, su lógica depredadora se siente más intensamente sobre los territorios, y ahí queremos llegar, ¿no? El territorio es como que eh, la, la situación de la vez, ¿no? eh, Sin embargo, a pesar de la pretensión capitalista moderno colonial de constituirse como una sociedad mono, monocultural, monológica, los diálogos y la pluralidad en las formas de escribir el mundo de las poblaciones indígenas, negras, campesinas, rebereñas, entre muchas otras, están ocupando sus espacios. ¿no? Entonces hay fuerzas que oprimen, como estamos discutiendo acá y mirando, pero hay fuerzas que, que también resisten, resisten ¿no? eh, buscando formas creativas o... Formas inspiradas en la naturaleza, ¿no? en la naturaleza de la madre tierra y de la Pachamama, ¿sí? con todas sus interacciones, incluso espiritual, porque ahí no se separa cuerpo de espíritu, de alma y, y, y animal racional de irracional. Estas son definiciones y caracterizaciones eh, cristianas occidentales y por bueno y en esta segunda parte de la, las afirmaciones radicales de diferencia y geografías ancestrales yo pido para, para mover el otro mapita, que hay una cuenca del río San Francisco por favor es en el que grafamos el mundo. Cuando nosotros nos vamos, el mundo deja de existir. Así, el mundo construido por esta sociedad moderna y colonial se materializará en el territorio a partir de la exclusión, marginalización y asesinato de poblaciones deshumanizadas, reduciendo tierras y cuerpos a sus valores de mercado y tarificándolos según fluctuaciones de monedas internacionales. Eh, bueno... Este mapa presenta exactamente una otra división, ¿no? una otra comprensión del territorio, porque no se respecta ahí los, la división de, de los estados nacionales, ¿no? de las fronteras de los estados nacionales, porque a margen de este río que nace al centro de Brasil, en Minas Gerais, sigue Bahía, Tocantins, Piauí, todos son... Eh, Cuencas tributarias de este río principal, y después Sergipe, Alagoas, más arriba un poco Ceará. ¿no? Eh, entonces es un río muy cauteloso y, y que representa, es muy significativo, ¿no? y los indígenas están ahí. En Brasil hoy tenemos por ahí cerca de 280, 270 pueblos que hablan su propia lengua con una estructura lingüística. Y, y bueno, y si, habla, y, y si dicen que solo habla portugués, ¿no? entonces tenemos una estructura muy compleja y, y no solo de la lengua, pero la cultura, eh, formas de, de organizar su economía, su estructura política de autonomía y ordenamiento y organización del territorio y en esta parte también es así, ¿no? Eh, y los pancararús, ¿cómo están haciendo para se afirmar en cuanto ser, en cuanto gente, en cuanto pueblo? Están demarcando sus tierras, ¿no? porque cansaron de esperar por el Estado. Y todavía seguimos con el Estado fascista de Bolsonaro, ¿no? que está no solamente flexibilizando la legislación, como está eh, perseguiendo, ¿no? Perse Haciendo persecuciones a la gente eh, que defiende la tierra y la Pachamama. Entonces, eh, los indígenas pancararús pensaron: vamos a definir nuestros territorios y empezaron un proceso de investigación de, los, eh, de las fronteras, de los límites que el Estado implantó a inicio del de siglo XX. Y encontraron esos marcos y definieron. ¿sí? Eh, ¿Puede volver este, este texto? Anterior, para encerrarnos por ahí, está en Word. Apenas para mostrar cómo el Estado eh, delineó ¿no? de forma cartesiana el territorio de los indígenas, porque los indígenas estaban eh, habitando las margen del río, entonces circulaban y necesitaban de, de, de, del río para hacer su, su, eh, sus rituales ¿no? sagrados, sus rituales eh, culturales y todo. Y el Estado, como que simplificó, primero negó, no logró, no obtuvo éxito en la negación de este pueblo, Pancararú. El pueblo, pueblo Pancararú siguió resistiendo. ¿Sí? ¿Puede pasar, por favor? Bien, bien abajo. ¿Sí? ¿Puede pasar? Hay una imagen y hay un mapita. Al final, ahí. Y esta es la división del, del, del Estado, ¿no? Como que un cuadrado. Y ahí bo, eh, puso todo, cerca de 20 mil eh, almas, 20, ¿cómo se llama? No? 20 mil almas, 20 mil gente ahí, con sus historias, su familia y, y, y detalle, eh, lejos de lo, de, del río. Esto es importante, ¿sí? Y puede pasar, parecerá... Y esta es una imagen del río en 1920, cuando estaba sin presas, porque este río hoy tiene ocho presas. Desde Minas Gerais, Tres Marias, a última en Sergipe, que es Chingó, e inundaron territorios sagrados, ¿no? eh, de, bueno, bueno, sin estudios arqueológicos. ¿no? Empezó con los militares en los años 60 y, y terminó ahora con Fernando Henrique Cardoso en, en, el, en este período liberal de 1994. Y bueno, entonces, en este río, con estas cascatas correderas que se practicaban rituales religiosos, y estos indígenas están retomando su territorio, con las presas, con todos los problemas, con, con, con carcinocultura, ¿no? creación de camarones de Malasia, pero están volviendo. Y ya lograron, por ejemplo, una escuela y siguen ganando y otras victorias. Bueno, por acá eh, finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Claudio, por compartir la experiencia de Pernambuco. Entonces, de Jalisco Pernambuco y ahora a Argentina, el compañero Hernán Guterres de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita tiene la palabra. Bienvenido, compañero. Muy buenos días a todos y todas. Yo, este, para comenzar, este, quería principalmente agradecer a todas las organizaciones que hicieron posible mi presencia, porque sin su apoyo, no solo que para mí es difícil, sino imposible, porque venimos o vengo de de un lugar donde en tus últimos tiempos y históricamente seguimos este, siendo muy golpeados por este, el capitalismo eh, en lo que hoy es la provincia de Catamarca en Argentina que es denominada como la capital minera pero la llegada de, de estos emprendimientos para nosotros los pueblos fue lo peor que nos pudo pasar. Lo que los estados lo llaman este, desarrollo para nosotros es eh, la desaparición total, no sólo de, de la raza humana, sino de toda la vida misma. Hoy estamos este, sufriendo la pérdida en su totalidad de algunos ríos que han dado vida durante muchos siglos y que hoy lamentablemente la resistencia de los pueblos no es lo suficiente para, para poder de alguna manera eh, frenar estos en tan investida porque también lamentablemente y esta es una mirada muy crítica que tengo hacia los centros académicos. No me refiero a todos sus integrantes, pero sí a una gran mayoría, que se dedican a sacar de contexto la existencia de los pueblos y que, a ver ellos, supuestamente haberse formado en una facultad, en una universidad, se sienten con el derecho y la facultad de decir quiénes somos, cómo tenemos que ser y qué tenemos que pensar. Este, siempre hemos sido los pueblos calificados como ignorantes, como inútiles, o cuántas otras descripciones fuertes que hacen hacia los pueblos. Pero resulta que los inútiles lo, lo logran entender a quienes se sienten dueños de la verdad. Nosotros sí lo hemos entendido y no cuestionamos la, la capacidad, es más, valoro mucho su sacrificio y su dedicación para, for, para formarse, no sé en qué sabrán formarse, porque lamentablemente después esa supuesta formación no se ve este, plasmado en lo que, en lo que hacen. En, se forman en, en lugares públicos donde el pueblo es el financiador de los recursos para esos este, establecimientos públicos y cuando este, obtienen sus títulos responden a, a empresas privadas, a empresas extranjeras que vienen por la vía de los pueblos. Y eso es el gran problema que estamos este, viviendo en el norte de, de Argentina. Eh, quería contar más que nada la situación que estamos viviendo sobre el sistema educativo y salud. Porque eso, estuve ayer en algunos otros encuentros y veo cómo en sí a lo largo del, del continente como que las, la, los problemas son similares son muy parecidos y que afectan a los pueblos y las discusiones fuertes que hoy estamos dando es sobre la medicina porque nuestra medicina nuestros médicos tradicionales han sido históricamente eh, maltratados, perseguidos o simplemente matados eso nos lleva por un lado a sentirnos con ganas de, de decir no, esto no es el camino pero por otro lado también nos da fuerza a seguir porque si no, aquellas muertes fueron en vanas eh, la lucha de los pueblos y lo hemos vivido hacia la última pandemia que afectó al mundo, en los pueblos todos se curaron con la medicina tradicional de cada pueblo, y aquellos en un porcentaje muy alto que llegaron a los hospitales, lamentablemente no los vimos más. Entonces, tal vez esto nos lleve a los supuestos formados a entender y sacar de su mente el egoísmo de, de pensar que están en muchos escalones por arriba de los pueblos por solo hecho que dicen que se han formado. Yo personalmente, esa formación en muy poco lo puedo ver. Lamentablemente, en, en la Universidad de, de Catamarca hay una gran parte de estudiantes que después de, de formarse se dedican a subestimar a los pueblos, se dedican a, a romper las organizaciones de los pueblos como política de Estado, para de ese modo ser más fácil el ingreso de corporaciones transnacionales que afectan a nuestro pueblo. En los últimos tiempos venimos dando una pelea bastante, bastante fuerte y es un orgullo para nuestra organización la unión de pueblos de la nación de Aguita, porque antes de argentino, antes que Catamarca, tengo el orgullo de decir que me siento de Aguita. Tuvimos un, un presidente que no mucho tiempo había dicho que venimos de los barcos y muchas veces cuestionamos eso, pero creo que es lo, lo más probable y quizás es lo que él piensa. Se descuidó y dijo lo que piensa, ¿no? Que se descuidó y dijo algo que no quería decir. Quizás no quería decirlo, pero es lo más probable que piensa porque eso se identifica en los actos, en la forma de manejarnos. Y esto también no es por defender un partido político ni nada. En mi corta edad que me tocó vivir... Creo que el peor gobierno que nos tocó vivir fue el macrismo en Argentina. Y creo, y estoy convencido, que los poderes gubernamentales, eh, más allá de, del partido o frente político que puedan conformar, sus intenciones son parecidas. Siempre hacer sus negocios, porque seguramente a ellos les conviene. Pero eso lo hacen negocios ellos, pero lo pagamos los pueblos. En el sistema educativo también es un duro los momentos que, que estamos viviendo los pueblos, porque día a día nos llevan a una formación que para los pueblos es una deformación, porque en mi tiempo que me tocó hacer el que ya se llama el nivel primario, el 12 de octubre nos, nos hacían hacer los barcos y que digamos que éramos los conquistadores. Y esto no estoy hablando de mucho tiempo atrás. Y nos buscaban constantemente este, inculcarnos en nuestra mente esa mirada colonial, esa mirada de ese egoísmo, de siempre... Y lo he vivido en todos los, los nueve años que me tocó estar en, en una escuela, donde nos decían que tenés que estudiar para hacer algo en la vida. Nunca pude entender que, a qué se referían. Porque entonces, si no estudiamos, no somos nada. Como que para ellos, el, los estudiantes, el, los pueblos somos objeto de investigación. Son ellos los que tienen que decidir lo que es lo que debemos hacer. Y, y por último, creo que es lo más importante para los pueblos el territorio, porque nada de esto podría ser posible si este, no te contemos con un territorio a donde podamos desarrollar y a donde podamos hacer resistencia a, a esto. El orgullo del pueblo de Aguita, que resistió la guerra en más de 130 años. Y hoy podemos decirlo con, con un orgullo, que no nos ganaron porque año tras año vemos sumarse jóvenes de 15, 16 años, eh, 18 años, y eso genera una preocupación para el Estado, porque se dan que tienen para rato, que no, no son los abuelos solamente los que, los, que, los que están al frente, sino que hay una generación, ya de después del 2000, que tiene bastante claro de, de cuál es su, su paso a seguir. Y día a día, con lucha, con resistencia, con momentos muy difíciles también, con pérdidas de compañeros, vamos construyendo algo que es muy lento, pero está dando sus frutos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias eh, al compañero Hernán. Damos la palabra a Juan Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de México. Eh, buenos días a todos, a todas. Agradeciendo desde luego la invitación para participar en este espacio de reflexión, de propuesta, de análisis... Soy Carlos Beas, vengo del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, que se encuentra en el sureste de México, es parte del gran Istmo Mesoamericano, que parte desde Tehuantepec hasta Panamá, y que en el caso de eh, nuestra parte, corresponde el 8% de la biodiversidad a nivel mundial, es una zona muy rica en biodiversidad. En nuestra región habitan desde tiempos inmemoriales, siete naciones indígenas y en los últimos 50 años han eh, sido relocalizadas otros, otras cinco naciones indígenas. Es una zona culturalmente muy importante porque una de las culturas madres, sí, de las culturas más antiguas de lo que llamamos América o yala nace precisamente en esas tierras, la cultura olmeca, la cultura de los hombres y mujeres de Lule, ¿sí? una cultura que se extendió desde el Golfo de México hasta Guatemala y hasta el norte del Pacífico Mexicano, en Jalisco. Entonces, es una zona que eh, tiene una gran diversidad ecológica y una gran diversidad cultural. También eh, es importante señalar que su ubicación geográfica lo ha hecho ser un corredor de personas y de mercancías desde eh, la época prehispánica. Es decir, eh, por esas tierras han transitado poblaciones desde hace miles de años ¿sí? y también por esas tierras fueron eh, llevados a la fuerza los eh, africanos esclavizados que poblaron el Pacífico eh, de Guerrero y Oaxaca principalmente. En, en este caso, la ubicación... Eh, el Istmo de Tehuantepec es fundamental, es estratégica para los circuitos del mercado global si entendemos que el 80% de las mercancías en el mundo se movilizan vía marítima es eh, una forma importante de entender que hay ciertos puntos a nivel planetario que tienen una importancia estratégica para el, la expansión del capital la reproducción del capital y en este caso el Istmo Mesoamericano eh, junto con tal vez el canal de Panamá, Hormuz, son los son puntos donde se han dado eh, graves conflictos, disputas de control territorial por las grandes potencias. En el caso del Istmo Mesoamericano, pues eh, hay eh, con fuerza hay que reconocer la importancia que tiene el canal de Panamá, pero eh, en el caso del de, Istmo de Tehuantepec, de donde vengo, pues desde... Eh, decía ya en la época prehispánica hay un, una fuerte circulación de personas y mercancías cuando llega el conquistador Hernán Cortés inmediatamente ubica esta zona como una zona de tránsito también hacia eh, pues, el Océano Pacífico conectando el Golfo de México el Atlántico y durante el siglo XVI ya se establecen puertos, dos puertos que van a comerciar principalmente con Panamá y con Perú de esta misma zona. Ya en el siglo XIX, a principios, bueno, más bien hacia 1842, este eh, territorio, el Istmo de Tehuantepec, es concesionado para la construcción de un ferrocarril a un empresario eh, mexicano, que al final de cuentas solamente era el representante de intereses ingleses. Ese ferrocarril no funcionó, no se construyó, y sí, el que sí se construyó fue el ferrocarril del Canal de, eh, de Panamá, que permitió un tránsito enorme de personas de Norteamérica y de Europa que, atraídas por el boom minero en San Francisco, hacían el recorrido desde Nueva Orleans, cruzando el Istmo de Tehuantepec, para llegar al norte de California. Entonces, este, tuvo mucha importancia este eh, ya ferrocarril eh, interoceánico de Panamá. Ello eh, significó fuerte interés de los ingleses y... Eh, Hacia 1894 eh, se empieza a construir un ferrocarril eh, transísmico, le llamamos, y este, que se va a inaugurar en 1907, junto con una refinería, que la va a ser la primera refinería en México. Esto bajo el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. La construcción de este eh, primer corredor interoceánico, ya con un ferrocarril, va a dar lugar a una de las principales rebeliones indígenas, la rebelión de Acayucan, que este, va a dar la pauta, va a ser las luchas precursoras de lo que llamamos la Revolución Mexicana. Hacia mil, hasta 1914, el ferrocarril eh, transísmico de Tehuantepec va a adquirir mucha importancia. Sin embargo, con la entrada de operación del Canal de Panamá, va a perder importancia y se va a convertir realmente en un ferrocarril de impacto regional. Eh, va a recuperar importancia hacia eh, 1942 en plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por el, la necesidad de nuevas rutas de transportación de materias primas principalmente. Eh, una vez que terminó la, la Segunda Guerra Mundial, viene otra vez el declive de este corredor interoceánico, pero va a ser hacia 1960, donde se genera un primer gran proyecto de desarrollo con la construcción de una gran represa, la represa Benito Juárez, y en fin, proyectos arroceros, cañeros y eh, proyectos cementeros también. Eh, en los años siguientes, en 1972, se construye una refinería muy importante, que es la Antonio Dovali Jaime en el Pacífico, en Salina Cruz, y... este. A partir de esto viene una serie de grandes proyectos de inversión en nuestra región, todos diseñados desde afuera por una lógica pues, de desarrollismo extractivista que eh, va a dar lugar a graves conflictos en nuestra región. Eh, tenemos el Plan Pueblo de Panamá, el megaproyecto eh, de desarrollo integral del Istmo, eh, las zonas industriales, pero va a ser eh, a partir del actual gobierno, el gobierno de la Cuarta nosotros le llamamos de la cuarta involución, eh, definitivamente, donde se va a retomar este viejo proyecto eh, neoporfirista, eh, este viejo proyecto eh, de integración regional al servicio de las grandes transnacionales, pero con un discurso nacionalista. es el, la doble moral que está manejando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y. Eh, ya desde el 2006, cuando fue candidato eh, López Obrador a la presidencia, tuvimos una discusión con él porque él insistía en la necesidad de empujar un corredor interoceánico. Esto no es nuevo, lo sabíamos que venía y, este, y hemos estado expresando nuestra resistencia a este tipo de proyectos. Nuestra región en este ínterim, en los últimos 15 años, se volvió en una zona de generación de energía, tenemos instalados ahorita 29 parques eólicos, principalmente propiedad de empresas francesas, españolas, italianas, con aerogeneradores también nórdicos y la presencia creciente en el puerto de Salina Cruz de inversionistas chinos, ¿sí? que incluso han llegado a ocupar grandes extensiones de terreno para producir mezcal, lo cual es una herejía verdaderamente. Entonces, este tenemos una verdadera invasión en los últimos eh, 12 años, eh, 20 años, 18 años. Es un periodo donde se ha venido construyendo un proyecto desarrollista con la entrada de empresas mineras también y una fuerte ofensiva por parte del gobierno este, eh, federal, con su doble discurso, en un nuevo proyecto que se llama Corredor Interoceánico, en Todavía, habiendo ganado las elecciones, pero sin haber tomado el cargo, Andrés Manuel López Obrador le envió una carta a Donald Trump, sí, y donde le hacía de su conocimiento que este proyecto se iba a hacer. ¿no? Pero, en pocos días después, en un evento celebrado ya habiendo tomado posesión, dice que este proyecto se va a construir sin inversión extranjera. López Obrador ha estado mintiendo constantemente, lo vimos en el caso del proyecto integral Morendos, lo hemos visto en el caso de la militarización del país, lo hemos visto en muchos aspectos. Es, eh, a nuestro juicio es un caballo de Troya del gran capital, con un discurso nacionalista, un, un discurso populista, y está logrando hacer lo que no han logrado hacer los gobiernos que se llaman de derecha al final de cuentas, imponer un proyecto de desarrollo y de expansión capitalista en territorios indígenas, ¿sí? con modernización de ferrocarril, modernización de puertos, ampliación de proyectos eh, mineros, sin cancelar las concesiones como se comprometió, y eh, desde luego también eh, la construcción de un gasoducto con la capital norteamericana abiertamente. Es decir... El gobierno de López Obrador está impulsando en estos momentos un gran proyecto, un gran megaproyecto que tiene diferentes aristas, modernización de la infraestructura de comunicaciones, ampliación de la estructura de producción energética principalmente y algo muy importante para este tipo de eventos, crear una nueva frontera al servicio de los Estados Unidos en el mismo Tehuantepec con un montón de maquiladoras ¿sí? para contener la migración de nuestros hermanos centroamericanos. Eso es muy importante y voy a decir por qué. Además, las obras están a partir de marzo de este año a cargo de la Secretaría de la Marina, que es un cuerpo de represión. ¿sí? Y junto con la entrada de la Secretaría de la Marina, han entrado empresas completamente vinculadas al crimen organizado. Me refiero en este caso a la familia Hanrong y su empresa La Peninsular. Empresas realmente que han estado acumulando recursos a partir de la delincuencia organizada. ¿sí? También tenemos eh, eh, presencia de sindicatos de corte eh, pues, muy agresivo, ligados también a la delincuencia organizada. Y en mi pueblo, eh, hace dos días tuvimos cuatro balaceras en una sola noche. ¿no? Entonces, hay un clima de terror, hay un clima de intimidación, y hay un clima de, eh, pues, de, de agresión hacia los compañeros y hacia las comunidades que han venido resistiendo, que hemos venido resistiendo. Estoy tratando de concluir, estoy haciendo muy apretada una intervención, tiene muchísimos detalles, pero aquí hay unos aspectos que tenemos que resaltar. Cómo se reincorpora una región que nunca ha estado, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento de economías marginadas, al contrario, el sureste de México ha sido una zona que se ha puesto al servicio del gran capital, ahí está Cancún, no, simplemente para considerar. Uno, el proyecto corredor interoceánico está ligado al Tren Maya está ligado al programa o al proyecto integral Morelos y está integrado a otros pequeños proyectos regionales de extractivistas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Pero que este proyecto no solamente se constriñe a, territorialmente a México, tiene una articulación con Texas y hasta con Canadá por ferrocarril y se extiende también ya para la exportación de energía hacia el área centroamericana. Eso es muy importante porque no solamente hay una iniciativa que tiene que ver con el sureste de México, sino que se extiende a la integración regional en función de los intereses principalmente norteamericanos. Y en ese sentido, yo quisiera reconocer aquí el trabajo que han hecho algunos compañeros este, pues, que nos han invitaron acá, donde están tratando de construir a partir de esta información una imagen integral de lo que significa este nuevo proyecto de expansión del Gran Capital, acompañado de la delincuencia organizada y que nos recuerda al final de cuentas un proyecto que inició hace exactamente 22 años en marzo de, del año 2000 que fue el Plan Puebla-Panamá en aquella, en aquella época el presidente mexicano Vicente Fox y, y convoca a los gobiernos de América Central a este gran programa de inversión muy parecido a lo que se está haciendo ahora pero sin nombre, ahora no tiene nombre, ¿no? y en aquella época, las organizaciones sociales, desde Panamá hasta México, creamos el Consejo Mesoamericano de los Pueblos y dimos una lucha coordinada en contra de megaproyectos en diferentes países, desde Panamá hasta México. Logramos generar acciones conjuntas, simultáneas, en todos esos países. Desgraciadamente, este proceso se perdió, lo platicábamos ayer, hacia 2012, 2013, ...pero pensamos que es importante dos cosas y con eso termino. Rearticular las alianzas entre las organizaciones sociales, populares, indígenas, de mujeres, sindicales... ...y de académicos comprometidos con esta lucha a nivel de toda la región. Y segundo, vincular más la, en particular el trabajo de académicos y de investigadores a nuestros movimientos sociales, porque en es, en, eh, esta articulación nos permite definitivamente tener la información necesaria para enfrentar con mayor posibilidad de éxito esta nueva invasión que estamos sufriendo. En ese sentido, estamos resistiendo, nos estamos movilizando, <coughs> pero estamos enfrentando no solamente a un gobierno con discurso populista, a las grandes empresas transnacionales, al crimen organizado, a... ...el divisionismo que se ha generado en las mismas comunidades... ...estamos enfrentando un monstruo y nos está costando mucho trabajo... ...el poder resistir, pero ahí estamos y vamos a seguir estando. Gracias. Pues muchísimas gracias al compañero Juan Carlos. Hemos escuchado participaciones de México, Brasil y Argentina... Eh, estados que han eh, atravesado, padecido gobiernos de izquierda, gobiernos alternativos eh, que nos permiten ver pues una gran deuda, ¿no? una gran falencia y solo un, unas promesas incumplidas eh, pero para cerrar la mesa tenemos a los compañeros de la Minga Indígena de Colombia del Consejo Regional Indígena del Cauca eh, pues que no han tenido es efectivamente esa experiencia de gobiernos de izquierda, pero también la han, la han padecido y pues tienen una experiencia de resistencia bien bonita. Eh, les damos la palabra a los compañeros. Bienvenidos y bienvenidos. Eh, buenos días, agradecer el espacio. Eh, un saludo desde la Minga, indígena, eh, vecina, étnica y popular, social y comunitaria. Eh, yo eh, integro la MINGA, como el, muchos sectores, de la Juntanza del Pueblo de Hombres y Mujeres, Sindicales, Obreros, Estudiantes y Campesinos Indígenas. En esta Juntanza de la MINGA, eh, que hemos caminado la palabra desde el surgimiento del 2008, ¿no? ahí hemos caminado… Eh, planteando alternativas y propuestas ante el modelo de muerte y al modelo del despojo. Como camp sector campesino y que integramos como los pueblos indígenas que tienen una territorialidad y un reconocimiento como las comunidades negras con sus consejos comunitarios y como son los indígenas con sus resguardos, pues nosotros históricamente en Colombia el campesinado ha sido estigmatizado, perseguido y judicializado. Y eh, un proceso de exterminio del movimiento social campesino. Nosotros nos ha tocado desde la lucha eh, que se nos reconozca como, como campesinos sujetos especiales de derechos, como los tienen las comunidades indígenas y como los tienen los pueblos negros, eh, raizales y palenqueros. Nosotros hemos dado una lucha histórica y el conflicto armado en Colombia ha sido por la disputa, tenencia y uso de la tierra, que en este momento... Está el 44% de la tierra en uso inapropiado. Nosotros, como pueblos campesinos indígenas, somos el 79, casi el 81% que vivimos en la zona rural. Eh, desde el periodo 2016, la guerra en el campo se ha agudizado, generando alrededor del 2016 a la fecha. 8.725.275.126 personas desplazadas de las zonas rurales. En este momento van asesinados, eh, a la fecha del 2016, después de que se firmaron los acuerdos, 1.383 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en todo Colombia. En el periodo del 2022, hasta la fecha, van 83 asesinatos de líderes y defensoras de derechos humanos. En ese momento, la población colombiana tiene un déficit de hambre y de pobreza que se desdibujó con la pandemia del COVID 2000, en el 2020. Por eso, en el, la movilización, en el paro del 2021, ese estallido social que le denominamos, porque El pueblo ya no aguantaba más. Contra una dictadura, contra un gobierno narcoparamilitar, con al pie de la fuerza militar, con la convivencia. Ese periodo de Uribe, en el 2003, hasta su periodo, fueron los falsos positivos, ¿no? 6.402 falsos positivos con la fuerza militar. Ese periodo de guerra, al periodo del periodo de Santos, minimizó un poco el foco de violencia. La esperanza eran los acuerdos de paz. Tristemente, Hoy de esos ya se está diluyendo. Y nuevamente se reconfigura la violencia a partir del 2018, dejando lamentablemente toda esta serie de asesinatos, estigmatización, judicialización y persecución. En el paro se cometieron alrededor de 100 asesinatos por parte de la Fuerza Pública. Eh, eso sucedió del 28 de abril al 28 de mayo. Siguieron las capturas. Se han presentado 95 masacres, alrededor de 334 víctimas mortales. Colombia tiene un déficit y es que en el tema de la, de la industria, de la producción de alimentos después de que se firmó el TLC, hoy a Colombia ingresan alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos, llevando a la quiebra a los campesinos, indígenas y comunidades negras en la ruralidad. Porque hoy todos los alimentos entran. Nosotros en la lucha histórica desde la Minga hemos caminado para la exigencia del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Por fin, en la sentencia 2028 de, la, de tutela que interpusimos, nos reconocieron que sí éramos campesinos, teníamos una gran población. Alrededor de somos 11 millones de campesinos y campesinas que habitamos en la población, que nos reconocemos como campesinas y campesinos. La ONU declaró que se nos reconocía como campesinos especiales sujetos de derechos. El gobierno del presidente Duque no lo firmó. O sea, sigue la estigmatización por parte del establecimiento como son los gobiernos de Uribe y de Duque, con la dictadura y la imposición de la muerte del modelo del despojo. Hoy en Colombia hay alrededor de casi 4.000 solicitudes mineras entre ellas están concentradas 450 en el departamento del Cauca. Tenemos alrededor de 37.000 hectáreas de eucalipto y pino en el departamento del Cauca. 53.310 en caña de azúcar. Por eso la concentración de la tierra está en manos de los grandes poderosos. A eso le sumamos el extractivismo y el fracking que se plantea en Arauca, Barranca Bermeja. Y eso nos ha costado la vida de los compañeros como Teófilo Acuña, que fue asesinado, un compañero del Coordinador Nacional Agrario, y Jorge Tafur, que fue asesinado por defender las ciénegas y los playones del sur de Bolívar. Un compañero histórico de nosotros con el compromiso de defender la vida y defender el territorio. De nuestros procesos han sido judicializados compañ seis compañeros, entre ellos que hoy, afortunadamente con la Minga y el conjunto de las organizaciones, el compañero Robert Daza es senador de la República, judicializado desde el 2017-18. Afortunadamente, de todas esas judicializaciones se logró comprobar que no era como los señalamientos con la insurgencia. La fiscalía demostró, igual que al compañero Teófilo, que al compañero Adenso Gallo Acuña, co presidente del Coordinador Nacional Agrario, también se les comprobó que, que no eran como efectivamente se eliminaron. Entonces, hoy nos enfrentamos a un modelo de despojo, de extractivismo y de muerte frente a eso nosotros planteamos alternativas como es la construcción de los territorios campesinos agroalimentarios como también las territorialidades ter ter que tienen las comunidades indígenas con sus resguardos y los consejos comunitarios donde planteamos el fortalecimiento y creación de mecanismos de las guardias campesinas como mecanismos de defensa y de protección en el territorio planteamos una producción limpia y agroecológica para confrontar ese modelo de muerte que son los transgénicos. Nosotros hemos dicho, somos 22 millones de personas que tenemos hambre en Colombia, pero nosotros los campesinos por eso planteamos desde los territorios ancestrales la posibilidad de contrarrestar el hambre, porque tenemos la capacidad de producir alimentos para venderlos y comercializarlos. Pero que ha faltado políticas claras del Estado para garantizar las compras públicas que nosotros podamos vender directamente los pueblos negros, los pueblos indígenas y los campesinos en los mercados, y que les lleguen los alimentos al, a las ciudades. Por eso nosotros, con nuestras apuestas de ordenamiento territorial propio, nos oponemos al modelo del extractivismo, porque eso es lo que nos están poniendo. Hoy, el establecimiento con la fuerza de la militar, hoy en Colombia tenemos... Alrededor más de, de 30 mil militares en todo, en todo el territorio, donde se han planteado las zonas futuro. Y donde están las zonas futuras es donde más está el foco de violencia, el desplazamiento, el asesinato y la desaparición. Porque hay un interés de las ejecuciones de las zonas futuras, como son la Ruta del Pacífico, como son las grandes construcciones de hidroeléctricas. Y a eso se sigue... Entonces, un, que la economía y sigue los gobiernos como la derecha, es que el extractivismo es la única, ¿no? en Colombia tenemos posibilidades también de desarrollo para el campo. Entonces, hoy eh, tenemos una alternativa con que llegue un gobierno alternativo, progresista, que tiene en su agenda lo que nosotros hemos consolidado como minga indígena, popular y comunitaria para esa agenda de transformación, para un modelo de la vida y no para el modelo de la muerte. Bueno, yo quiero invitar a, a todos ustedes a que nos ayuden con la palabra, ¿no? La minga indígena, social, popular y comunitaria tenemos una consigna en Colombia. Algunos yo creo que la conocen. Otros dicen, ¡guardia guardia! ¡Ferno! Bueno, ahora ya la conocemos to todo, digámoslas todas, a ver. <risa> ¡Guardia Guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¿Hasta cuándo? Hasta muy bien, muy bien. Ahí vamos haciendo minga a nivel también acá de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, eh. Muchas gracias por permitirnos este espacio, muchas gracias a, a Claso y a toda la organización, porque la verdad es que es muy importante estos espacios donde hacemos la minga del pensamiento y la palabra para caminar por el proyecto de la vida. Nosotros en Colombia igual tenemos los problemas que han manifestado los compañeros en los demás países de aquí de Sudamérica… Eh, las grandes corporaciones económicas y multinacionales que han instrumentalizado nuestro territorio y quieren, por supuesto, convertirla en mercancía, están de todo, con todos los propósitos de seguir en esa avanzada en nuestro territorio, en nuestra nación. Está el régimen económico y político de un sistema, de unas familias elitistas que muy habilidosamente han sostenido más de 200 años de vía republicana el poder tenemos a grandes terratenientes y grandes agroindustrias que han acumulado la tierra el 90% del territorio está acumulado en un 10% de terratenientes y agroindustriales en colombia De igual manera en los últimos años se ha fortalecido la estrategia del paramilitarismo que le ha servido al régimen y a los militares para precisamente posesionar con más fuerza este proyecto de la muerte y afianzados por el narcotráfico. El narcotráfico es un cáncer que silenciosamente nos está, eh, nos está eliminando culturalmente, políticamente, organizativamente. Y, y este narcotráfico eh, es un mal que eh, tenemos que buscar la forma de cómo salir de este de este cáncer. De igual manera, eh, se ha, hay grupos armados, el conflicto armado y la guerra en Colombia sigue. A pesar de que en el gobierno anterior se logró hacer un acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional, eh, desafortunadamente este nuevo gobierno iván duque que es un gobierno eh, colocado por los intereses del uribismo y de las élites y de todos estos problemas del proyecto de la muerte echó para atrás el proceso y echó para atrás todas las decisiones que por supuesto conllevó a que estos grupos armados pues cogieran fuerza y en estos momentos estamos en una situación prácticamente de genocidio de los liderazgos de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas afros y campesinos y de los sindicatos y los jóvenes de la primera línea en la ciudad con anuencia y con eh, eh, por supuesto también complicidad del gobierno nacional de igual manera en colombia desafortunadamente hay una corrupción muy complicada o sea eh, los gobernantes, eh, se ha vuelto una cultura el ejercicio de robarse eh, los presupuestos de la nación, los presupuestos colectivos de la población para el beneficio de estas familias, de estos gobernantes que desafortunadamente nos han llevado a unos niveles de progresa pues que la compañera ya mencionaba en Colombia. Bueno, todo esto son como más o menos un, un, mencionar algunos males que tenemos allá en nuestro país, pero bueno, eh, eh, que son igualmente males que son muy parecidos ¿no? a los que tenemos en Sudamérica, que nosotros desde la minga y misma social, popular y comunitaria hemos considerado que ese es lo que es el proyecto de la muerte, que nos lleva a los grandes conflictos de los pueblos y a las grandes guerras en nuestras naciones. Sobre ese proyecto es que nosotros tenemos que ser capaces de mirar cómo hacemos los seres humanos para repensarnos y, y, y de alguna manera caminar por el sendero, por el camino de la vida y de, de que hemos venido palabreando entre las comunidades allá en Colombia. Pero de igual manera nosotros hemos desarrollado estrategias, como lo decía la compañera Minguera, que nos ha permitido sobrevivir. Eh, voy a mencionar una estrategia que es muy importante que lo sepamos todos los, eh, los sectores alternativos y tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos y nos dejamos abrazar espiritualmente por nuestra Madre Tierra. Eso es muy importante, porque en la medida en que más nos separemos de nuestro territorio y nuestra Madre Tierra, vamos a verla como un instrumento. Lo segundo es cómo fortalecemos nuestros ejercicios de resistencia social y popular de los pueblos, y lo otro es cómo nosotros avanzamos en la posibilidad de, fortalecer las movilizaciones que permita fortalecer la libertad de expresión la libertad de la palabra para que esas movilizaciones se conviertan en grandes proyectos colectivos y en estos eh, últimos 15 años hemos logrado configurar en colombia lo que hemos llamado hoy la minga indígena social y popular que es la minga es una costumbre ancestral de nuestros mayores de nuestros ancestros de reunirnos todos a hacer un trabajo para un bien común en beneficio de alguna persona o en beneficio de la colectividad de la comunidad esta minga y este concepto ahora se ha trasladado al ejercicio también de pensarnos de, de, de, de tejer la palabra en la posibilidad de pensarnos los problemas y las políticas de nuestra nación y de nuestro país por eso hoy la minga nos hemos puesto de acuerdo para avanzar en la posibilidad de caminar sobre unos puntos fundamentales primero el cuidado y la defensa de la vida segundo la protección de nuestra madre tierra tercero el fortalecimiento de nuestras democracias para que haya libertad de pensamiento y de palabra eh, cuarto Fortalecer nuestros derechos fundamentales que hemos venido luchando y que están planteados en la Constitución de 1991, derechos para la dignidad humana. Y quinto, eh, es importante nosotros tejer un modelo distinto a ese modelo neoliberal. ...que tanto dolor y, y tristeza nos ha llevado a nuestros territorios... ...por eso es muy importante tejer la posibilidad de una economía para la vida... ...que respete el equilibrio y la armonía con nuestra madre tierra... ...y con nuestras eh, particularidades culturales como pueblos. Y sexto, cómo somos capaces de avanzar en la posibilidad de la reconciliación... ...para que esa reconciliación nos permita a nosotros encontrar la paz... ...que además de ser un deber es un derecho constitucional pero además también es un sueño que tenemos todos los ciudadanos y todos los seres humanos. Sobre esos puntos caminamos entonces la palabra. Eh, nosotros, particularmente los pueblos indígenas, yo soy del pueblo Nasa, del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, vengo de un territorio ancestral de Huellas Caloto, hemos venido precisamente fortaleciendo todos estos puntos y hoy hemos llegado aquí a la Ciudad de México con mucho... Con mucha fuerza, con mucho, eh, con mucha alegría, y desde aquí también queremos decirles que ojalá podamos hacer una minga de verdad latinoamericana y el Caribe para que sigamos caminando esta posibilidad de cuidar, de fortalecer la vida, en la posibilidad de encontrar la felicidad humana. Muchas gracias. Bueno, fuerza, fuerza. Bueno, muchas gracias eh, a los compañeros de, de la Minga por, por la palabra, por, por permitirnos acompañar en ese caminar. Eh, aunque queda poco tiempo, yo creo que nos podemos tomar unos 10, 15 minutos máximos para algunas preguntas. Eh, hemos priorizado la voz de los compañeros y compañeras que vienen, eh, digamos que por eso digamos, eh, nos hemos extendido un poquito, pero todavía tenemos algo de tiempo antes de cerrar la mesa y pasar al almuerzo, entonces eh, levantamos las manitas, atrás, acá adelante, primero atrás… Eh, bueno, muchísimas gracias por, por compartir sus experiencias. Y yo quisiera plantear rápidamente una, una pregunta para no quedarme en, la, en las felicitaciones que habrá tiempo de platicarlo, sobre todo a partir de la primera intervención del compañero Hernán, que creo que me parece muy pertinente, muy necesaria, sobre todo en un evento de este tipo, el primer evento presencial eh, después de la pandemia en el contexto del Claxo. Y lo que yo quisiera preguntarles a, a ustedes como miembros del panel, es precisamente eh, qué es lo que esperan de los, de los académicos. Eh, en, el, en el panel anterior se, se planteaba esta necesidad de que participemos, de que nos involucremos, pero creo que la crítica ha, ha, ha salido durante estos días en la forma como nosotros nos estamos insertando como académicos y acercando a los movimientos sociales. Yo creo que debemos ser más autocríticos en, en los académicos. Yo creo que Mucha Mucho en la práctica, digamos, colectiva de esta de este trabajo hemos generado y somos ya parte del problema en el sentido de incluso ya estar participando en acciones de contrainsurgencia académica a través de la apropiación de los conocimientos, a través de, de la, del uso que se hace del trabajo de campo y la investigación en la cual no se retribuye casi nunca a las comunidades. Entonces me gustaría que nos dijeran eh, desde una perspectiva muy crítica honesta como como ha sido su palabra qué es lo que estamos haciendo mal los académicos y cómo podemos cambiarlo de verdad muchísimas gracias para nosotros sería vital comenzar a cambiar también la forma como nos eh, hemos montado sobre las comunidades no lo, no digo que seamos todos pero somos parte ya de un problema que se está generando gracias alguien más? Gracias. Bueno, yo también creo que en, el, en la misma línea de lo que estaba planteando la compañera, pero más bien es eh, invitar también a una reflexión de que no podemos decir que toda la academia es la misma y que no toda la academia es extractivista y que no toda la academia va a las comunidades a robarse la información. Creo que también el, en la academia es un espacio donde se está disputando. Tan es así que estamos aquí ahorita y a un lado, bueno, en, en esta misma facultad está una, bueno, otra ponencia donde se está hablando de la UNESCO y de los, la paridad de género y todos los avances que están teniendo. Entonces creo que sí hay una crítica a la academia, pero también hay que decir que no a toda la academia. Hay academia comprometida, hay academia militante y hay academia que está tratando también de estar inmersa en los procesos sociales y en las transformaciones de América Latina. Y bueno, eso sería un primer comentario y a la compañía del Salto también quería preguntarle, porque me quedaba la duda sobre cómo es que se llegó a la situación cuando nos, pues, nos muestras ese… pues es como muy impresionante ver todas las amenazas, no, o sea, tienen amenazas pero también ya tienen proyectos. Entonces mi pregunta era cómo se llegó como a esta situación en la que hay tantas amenazas y este, si no hay como ejidos, comunidades agrarias, o cómo es que se está haciendo la defensa en un territorio tan impactado con tantas amenazas, este, con tanta contaminación, que me imagino como tú nos mostrabas, no, ya tienen los impactos, pero eh, cómo es que se trabaja a nivel de base social más que nada. Gracias. Hola, buenas, soy Ochi Curiel, soy, tengo un pie en la academia, pero fundamentalmente soy una activista. Yo creo que esa pregunta, cuando demandamos a los movimientos, ¿qué debemos hacer los estudiosos? Es como preguntarle cuando alguien es racista, que le digan a los blancos qué es lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que tiene que ser un esfuerzo de la gente de la academia que tiene que definir cuál es su compromiso con los movimientos sociales. Eh, eso por un lado lo otro es que eh, me gustaría bueno, primero agradecer a la mesa por sus luchas fundamentalmente eh, y me gustaría preguntarle fundamentalmente al compañero que nos mostró todo el problema del itmo: eh, ¿cuáles son las articulaciones más allá de los movimientos por identidad? es decir, yo creo que hay una limitación seria para las luchas y es que creemos que esas luchas solamente son de pueblos indígenas o pueblos campesinos Creo que, como ustedes han mostrado, digamos, el monstruo es muy grande y, y creo particularmente que necesariamente tenemos que hacer, no solamente alianzas, sino un proyecto colectivo donde todos y todas y todos sintamos que ese proyecto es nuestro. Entonces, particularmente en este caso, me gustaría saber cómo está esa resistencia ahí. Ya, ya te a Ah bueno este bueno una pregunta para el compañero del Litmo es cómo generalmente enfrenta eh, estos casos de digamos, de implementación de estos megaproyectos que es el corredor transísmico porque como lo que vemos es en el tren Maya que hay una, un discurso del de, de, alto es que generalmente los ejidos están este, conformes, no? pero generalmente en, en la práctica, el, por ejemplo en el tren Maya, este, hay comunidades que no están de acuerdo, por ejemplo la comunidad de Campeche de Calakmul, que fue la que ha mentido más amparos para frenar, como vemos, el boque del tren Maya. Entonces aquí... ¿Qué se está haciendo generalmente en, en, es, en esa línea de acción para detener como que ese corredor o que sea tan masivo en, digamos, en la información? Porque generalmente, eh, digamos que en el discurso nacional o en el o, en la información, o si en el ámbito más este, abierto, no se, no, no se menciona, ¿no? Sabemos que existe, pero no hay como que digamos una información como tal, ni siquiera en las páginas oficiales del gobierno federal. Eh, y bueno, por la otra de que eh, por la misma línea que mencionaban mis compañeros, los demás participantes, era, sí, o sea, generalmente es también vincularnos, también algo que eh, se ha hecho como, digamos, un intento, digamos, dentro de las sociologías, como esa observación participante, no hacernos parte del fenómeno, hacernos parte del movimiento, para que también, por parte de nuestras trincheras, este, también combatamos, como digamos, eh, conjunto a, lo, a, a los compañeros que que nacen esas luchas, entonces como que es ahí eh, también un también dentro de la academia. Una más y... Hola, buenas tardes con todos. Soy María José Andrade Cerda de la comunidad Quicho de Serena. También soy indígena, también estoy en un proceso de resistencia contra los proyectos extractivistas. Y quisiera primero comentar con eh, aquí la academia un poco cómo se ha venido generando esta consulta, ¿no? de cómo integrar la academia y las luchas sociales. Creo que es, no es un proceso que tiene que darse de un lado y del otro, sino tiene que irse co-creando. Eh, es, es, es una iniciativa que no tiene que nacer desde estas polaridades, sino tiene que ser en conjunto, ¿no? Se ha visto que nosotros como pueblos indígenas hacemos eh, los procesos comunitarios en colectivo, tomando decisiones, haciendo mingas. En Ecuador tenemos estas, estas también eh, actividades comunitarias que han persistido y eso nos ha, ha mantenido en la lucha, ¿no? Eh, si bien es cierto que ahora los académicos están preguntándose cómo insertarnos en la lucha, creo que se debe entender que es un proceso de autonomía también de los pueblos, ¿no? Se habla mucho de los procesos de consulta previa, libre e informada, pero desde ahí, desde las investigaciones que se hacen en nuestras comunidades, en nuestros territorios, tiene que empezar eso. No se tiene que llegar a poner una propuesta ¿no? como académicos, decir, ok, vamos a estudiar este proceso extractivo sino que la comunidad mismo tiene ese conocimiento y tiene que co-crearse, ¿no? no tiene que dividirse, no tiene que hacerse, ah, la academia tiene este, porque es el, el, el sentido empírico, la academia sabe cómo hacer este proceso de investigaciones, no tiene que ser así, porque nosotros como pueblos indígenas sabemos, sino que no se ha validado ese conocimiento, se tiene que abolir, Todas esas divisiones que se, han, que se han hecho para jerarquizar un conocimiento occidental del indígena. Y eso es lo que estamos haciendo en, en territorios, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo cada uno de los panelistas y los que hemos expuesto anteriormente. Estamos en un proceso de lucha... Que si bien es cierto, no está tomando la forma que está haciendo la academia, pero estamos generando conocimientos para nuestras siguientes generaciones. Así aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y ahora nosotros que estamos en la lucha vamos a dejar este conocimiento a nuestros hijos. Tiene que repensarse este planteamiento de que están divididos los conocimientos, sino que es la, la mención de reconocer cómo se está procesando en cada uno de nuestros territorios. El mismo hecho de que se tomen en cuenta estos, estos ter, las terminologías de diferente manera, ¿no? Como decir, ay, no es que es una creencia que cuando van a la selva se van, se van a perder, eh, tienen estas enfermedades. No es una creencia, es real porque nosotros los pueblos indígenas sentimos lo que pasa cuando en nuestros territorios ingresan personas o, o, o entes que son extraños. La selva, en mi caso, se enoja cuando alguien va a hacer procesos extractivos. Y eso se siente, no son creencias, se tiene que deslindar estas, estas ideas y estos términos que están denigrando el conocimiento de los pueblos indígenas. Entonces yo les agradezco a los panelistas y creo que la academia muchas de las cosas que puede hacer es precisamente escucharnos a los pueblos indígenas, a quienes hemos tenido estas experiencias para compartir con ustedes, para co-crear este nuevo sentido de cómo pensar en el futuro y pensar también cómo vamos a dejar toda esta sociedad para quienes ya estamos viviendo y en nuestras futuras generaciones. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por la ronda de preguntas. Entonces vamos a darle la palabra, eh, si les parece bien, primero a Sofía, después al compañero Juan Carlos y después una rondita general para contestar el par de preguntitas que le hicieron a la mesa. Eh, estamos justo al límite del tiempo planificado, pero por supuesto que los escuchamos atentos. Gracias. Eh, bueno, en torno a la primera pregunta, en cómo nos relacionamos con la academia, bueno, nosotros venimos de una generación eh, preparada para ser mano de obra eh, y ser una mano de obra barata y que además es un territorio en sacrificio. En algún momento eh, el, el presidente municipal nos decía, bueno, ¿qué se quejan de tener un enfermo renal en casa si son eh, el motor de México están siendo el segundo mayor productor de Producto Interno Bruto eh, aún cuando somos el municipio más pobre de la zona metropolitana eh, esto nos ha llevado a, a recuperar nuestras propias vidas y nuestras propias formas de pensar eh, cómo queremos eh, construir el conocimiento y hablamos de una co-construcción y una movilización de conocer y de saber las cosas eh, para la relación, lo decimos que lo hacemos con pertinencia, la, la investigación debe estar en función del beneficio de la comunidad y no en interés individual o ajeno a nuestros objetivos de lucha. Accesibilidad, con accesibilidad y toda la información que se genera a lo largo de la investigación debe ser abierta y estar disponible. Debe ser en co-construcción, donde los objetivos de la investigación deben construirse en, conjunt en conjunto con la colectividad de ser posible las metodologías, con reciprocidad, de nuestra parte, de nosotros como pueblo, obtienen el apoyo de trabajo de campo, guías, entrevistas, alojamientos, grupos focales, etcétera, y se espera que las reflexiones sean compartidas a lo largo de la investigación, así como los resultados y o publicaciones sean devueltas a su término. Que sea crítica y que sea situada. No respaldamos investigaciones con perspectivas superficiales, meramente reformistas o que priorizan las voces de los de arriba, dígase gobiernos o industrias. Debe quedarse explícita la ética de los investigadores y sus motivaciones por investigar los procesos de despojo que padecemos. Es así como hemos decidido, como, como comunidad, relacionarnos con los investigadores, es decir, creciendo en conjunto, porque también, al igual que nosotros, son personas que sufren en un, pro, en un sistema capitalista, donde su situa la situación global y la mirada a, nuestro, a nuestra localidad es una mirada a la futuro, al futuro del mundo. Y en relación a la, a la otra pregunta de cómo lo hemos pasado, de lo, pues pensando ¿no? Como, cómo lo hemos hecho de, de resistir cotidianamente a que existe un problema, a que hay un hartazgo, porque... Como decía, es un problema donde todo el tiempo vemos nuestros jóvenes, nuestras propias familias morir a diario por, por la imposición de las enfermedades, pues lo construimos cotidiano, lo construimos eh, creando alternativas, hemos generado algunos humedales que le den vida a nuestro propio riego, porque, eh, bueno, no, no terminé de decirlo completo hace un momento, pero todas nuestras, nuestras verduras se riegan con las mismas aguas contaminadas que ya les decía, los los contaminantes que tiene, igual como no como la industria se lleva la mayor cantidad de agua, pues todo toda el agua que se nos da es agua ya sea con mierda o con arsénico, eh, entonces pues lo, lo hemos hecho eh, cotidianamente, sembrando nuestros propios alimentos, creando nuestros propios animales, recuperando, eh, recuperando el agua y, y lo hacemos… Familiarmente, es decir, está mi esposo, mis dos hijos, mis padres, mis abuelos eh, y las familias, las familias de mis hermanos, de mis primos y la comunidad en conjunto, porque decimos en nuestra comunidad, si respiras, únete, porque es un problema de todas y todos los que pertenecemos y no nos vamos a ir de ahí, porque ahí están nuestros muertos, ahí está nuestra vida y ahí está nuestra identidad y no podemos irnos a otro lugar a, a estar doblemente empobrecidos. ...y es como más o menos nos, nos hemos ido organizando. Muchas gracias. Bueno, hablar de academia eh, no solamente es hablar de algunos investigadores... ...y académicos comprometidos. En el caso de nuestra experiencia... Eh, las instituciones académicas nacionales, como puede ser el Instituto Politécnico Nacional, algunas escuelas, incluso facultades, centros de investigación de la UNAM, eh, universidades regionales o estatales, todos están firmando convenios con el gobierno para sacar provecho de este programa de inversión que este año está eh, aplicando directamente 10 mil millones de pesos en su ejecución. Aquí lo que hemos estado encontrando y buscando es la forma de cómo establecer relaciones con académicos, investigadores comprometidos, que son pocos realmente. Y eso te debemos tenerlo claro. Hablar de academia y hablar de instituciones es hablar de corrupción también en el caso de México, la estafa maestra, muchas universidades lavaron dinero. ¿sí? Entonces, eh, se busca una relación horizontal y donde más eh, ha funcionado en la pues. Eh, o, eh, el, cuando nos comparten información, estamos requiriendo sobre algunas empresas, algunos programas de inversión y cómo van construyendo un escenario que nos ayude a entender eh, la problemática que estamos enfrentando. En, en ese sentido, en Oaxaca estamos impulsando un proyecto propio de educación superior, tratando de fortalecer y rescatar a partir de los saberes locales, tradicionales, una propuesta alternativa sí, eh, de un buen vivir. Y en ese sentido, pues hay compañeros y compañeras principalmente indígenas que están haciendo un trabajo de investigación y de formación académica desde una perspectiva ya propia que sale de los planes y programas de estudio curriculares propios de, de las grandes instituciones. En este caso, este, podría hablar de la Universidad Autónoma Autónoma, eh, comunal de Oaxaca, la Huaco, y de otros procesos eh, que se están dando desde las mismas comunidades, es decir, voltear la educación. No es la educación que viene de arriba hacia abajo, sino la educación que, se, que corresponde a lo que nosotros llamamos la comunalidad, que ¿no? es nuestra costumbre. Eh, en el caso de las preguntas específicas del ISMO, yo quisiera decir que uno, este, los medios de comunicación, eh, sabemos que están en buena medida eh, eh, pues trabajando en función del gran negocio también, no tiene la misma visibilidad que el Tren Maya para nada, no. el Tren Maya implica a lo mejor impactos ambientales que en el caso del de, de proyecto de corredor interoceánico por lo pronto no se perciben no. o sea no se perciben porque ya existe un ferrocarril funcionando desde hace más de 100 años no. se está modernizando eh, la misma resistencia de las comunidades ha impedido que se abran espacios alternos a, esta, a, a este ferrocarril. Entonces, yo pienso eh, que a pesar de que desde noviembre del año pasado el gobierno se puso como fecha la conclusión de, este, de esta primera etapa del megaproyecto, después lo cambió a marzo, ahora está diciendo que en junio, pero no, o sea no están avanzando, ahorita mismo, hoy se están cumpliendo ocho días ya de bloqueo de las vías de ferrocarril en la comunidad de Estación Moguñé. Y la estrategia que han estado siguiendo las comunidades es que hoy y durante una etapa bloquea una comunidad, dentro de 15 días bloquea otra comunidad, dentro de tres meses va a estar bloqueando otra comunidad, porque está ocurriendo así, no está dando un frente único, visible, porque tenemos encima el crimen organizado. Compañeros y compañeras representantes de comunidades que estuvieron dando la cara se fueron sobre sus familias. ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que no solamente hay una un complot de los medios en mantener la invisibilidad de este proyecto, sino que también creo que es una estrategia que hemos adquirido nosotros para evitar ser este pues, agredidos. ¿no? Hay compañeros que y compañeros que han sido amenazados, hemos tenido compañeros levantados, ¿no? Entonces, es como una forma de, de, de mover. Las, las estrategias que hemos venido aplicando son muchas. Yo creo que ha sido exitoso, ¿sí? A diferencia de la resistencia eh, eh, de los compañeros y compañeras que están enfrentando el Tren Maya. ¿A qué me refiero? Aquí siento que hay mucho más movilización popular, ¿sí?, Siento que hay mucho más resistencia en el lugar de los hechos y menos trabajo de carácter jurídico-legal. Hemos promovido ocho amparos, solamente tenemos vigente uno, nos han puesto todos los pretextos del mundo, ¿no? falta de interés jurídico, nos han, eh, no nos han notificado y se han perdido los términos, o sea, hay una serie de maniobras. Sin embargo, se ha mantenido una estrategia en el lugar, en las comunidades, para ir enfrentando en cada lugar los avances del proyecto. Por eso yo, yo estimo que alrededor en estos momentos, eh, en lo que corresponde solamente a la rehabilitación de las vías del ferrocarril, deben de haber en tres años avanzado un 50%, ¿sí? Y con muchos problemas en algunos lugares. Entonces, hay varias estrategias que estamos utilizando. Estamos tratando de abrir una confluencia de luchas de resistencia en contra de los megaproyectos en México, porque como decía hace un momento, están articulados. Apenas en diciembre pasado tuvimos un encuentro importante, un foro nacional de las resistencias, fuimos sede, fuimos anfitriones de este proceso, en el cual participaron muy activamente abogados, muy activamente académicos, muy activamente mujeres, indígenas, eh, organizaciones sindicales, en la lógica de tener un gran frente multisectorial, que con sus demandas específicas pueda enfrentar los impactos distintos de un megaproyecto de esta naturaleza. No es lo mismo lo que van a sufrir las mujeres con la presencia de empresas, maquiladoras, crimen organizado, prostitución, tráfico de personas, ¿sí? a lo que puede estar impactando directamente al mundo laboral o a otros sectores. Pero estamos tratando de articular, no es fácil, yo siento que hay una debilidad grande en el movimiento social en México, precisamente porque, y con eso quiero terminar, porque se construyó la ilusión de un gobierno que iba a cambiar las cosas y que al final de cuentas está pues, criminalizando. Han sido asesinados en México, en, el, en este gobierno, alrededor de 60 compañeros y compañeras ambientalistas, activistas. ¿sí? Ya no es la represión directa de militares o de policías, aunque sigue ocurriendo pero ahora son otras estrategias de represión las que estamos enfrentando. Entonces, eh, no está fácil, estamos tratando de construir y de visibilizar esto con muchas dificultades, pero pues ahí estamos caminando, es lo que yo quisiera decir. O, o antes, este, si alguien está interesado en el tema, traemos unas publicaciones sobre el el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el que esté interesado pues podemos ponerlos a su disposición Gracias Bueno, muchísimas gracias eh, tenemos que dejar el auditorio en 13 minutos máximo entonces vamos a dar una ronda rápida, pero antes quería eh, recordarles invitarles a todos y a todas que eh, nuestra jornada continúa que a las dos y media volvemos, posterior al almuerzo a una tercera mesa con esta misma pregunta sobre nuestros horizontes de resistencia desde los pueblos. Eh, a las cuatro iniciaremos un, una sesión de dos horas, tres horas con la plenaria donde vamos a tallerear un poco entre todos los presentes, donde vamos a conocernos un poco más y para identificar y poner en diálogo nuestros diferentes lugares de enunciación y nuestras diferentes eh, luchas. Vamos a cerrar eh, con una plenaria este momento de taller y vamos a tener dos actividades finales, la declaración una declaración, eh, una declaración eh, política, digamos, un acto político, una, un pronunciamiento que se ha tejido colectivamente y una conferencia performance de no, denominada Incrucijada Lengua de Tierra. Entonces después de esta invitación, de este aviso, eh, una rondita rápida y les pediremos celeridad en la salida de la UNA. Qué pena la grosería, pero así andamos. Bueno, eh, hay una pregunta también sobre la parte académica. Yo creo que sí, comparto con mucho de lo que respondieron. Hay una deuda histórica de la parte académica sobre los pueblos, porque... Eh, la verdadera enseñanza de los pueblos está en los pueblos. En caso de nuestra organización, tenemos nuestra escuela, que tenemos una asamblea cada 35 o 40 días, donde se conforman varias comunidades de la parte andina. En los pueblos estamos en casi 3.000, sobre el nivel del mar, su gran mayoría y creo que esa es la escuela que o la, la academia que forma a los defensores de la del pueblo, de los territorios y de los derechos, de los derechos propios de, de la comunidad y de sus integrantes, porque es llegar la resistencia que existe en el pueblo es más territorial porque cuando nos toca denunciar sentimos que hay una doble vulneración de derechos, porque no nos quieren recibir en los lugares donde este, se, se tiene que denunciar, se sentimos discriminación por parte de, lo, de los magistrados quienes están a cargo, nos vulneran en, en segunda, tercera vez, este lo, y no nos es fácil tampoco llegar a lo a los centros eh, académicos para nosotros porque estamos muy alejados en partes andinas y a veces me cuesta mucho poder este, llegar y a veces tenés que volverte a tu comunidad sin este haber eh, al menos que te reciban una denuncia o algo para, para tener este, algo de la parte burocrática que, que, que hace el Estado como para distraerte también. Por eso que la organización, este, conformada por varias comunidades de, de varios departamentos, eh, ha decidido construir su propia autonomía desde una asamblea de 35 o 40 días y que de, los jóvenes que hoy están saliendo, están saliendo de esa academia. Y lamentablemente es muy mínimo el apoyo de los centros académicos, porque en, en la provincia de Catamarca es una de las universidades más económicas para estudiar el país, pero hay una gran cantidad de, de jóvenes que se reciben, pero resulta que o no los vemos más, o bien cuando recibo un subtítulo, después lo vemos ya ingenieros, ya este, geólogos, antropólogos, haciendo estudios y trabajando para las corporaciones transnacionales, y esos son más los que vemos que aquellos que, que se suman a la lucha de los pueblos. Eh, de mi parte, muchas Gracias. Sí, sí. Eh, qué pena, me acaban de decir que estamos desfasados 22 minutos que a las 12 y media tendríamos que haber dejado la sala eh, eh, sí, igual la invitación es para continuar por la tarde además no se queda acá, no se queda solo en exponer, digamos y conocer las experiencias, la idea es poder tejer una red también para ver qué podemos hacer justo desde la academia una disculpa grandísima por la confusión en el horario eh, los invitamos entonces, por favor, que nos ayuden con la salida. A ustedes, de verdad, y qué pena cortarlos así de horrible.